Llega yeah, perros, es una vez más, una vez más sonando. Selmane, el puro puente grande, perros. Alguien se la saben como me las gasto. Caminando flaco con ojeras y sabes cómo ando desvelado, cuando empiezo ya no paro, me miro raro pero al trabajo no le saco, responsable desde de chamaco, soy un vato loco, soñé que me ahorcaba mientras mis venas cortadas, sangra panadepra para todo lo que da, esto no para se lo digo en la cara huevos no me hacen falta, carnal la chora mata, ahora el hielo hace falta, consumos infernos frenos, porque Me levanta una bonga con pantanoches ya son tantas Que las luces no me hacen falta La vecina me espía por la ventana todo el día Voy con todo y estoy loco, ando foco, poco me mira, saco las rimas No lastiman las críticas porque no las dicen en la cara Damos grifos por Guadalajara, a mí no me paran no más la cagan, hablan pero no le jalan, no la arma fumando toda la semana. Te comes la que traigo de macana la clica fumando marihuana, anda morranas. En la vida loca ya tengo canas, una de bucanas y una de hielo. Porque ya tengo ganas, me desvelo con unas muchachas en mi cama, son varias. Desveladas no sé cuántas No he dormido nada Las ojeras bien marcadas Pero mis perras quieren más Noches alocadas Poncha que vamos a seguirla Toda la semana Esto no, no se va a parar Se va a descontrolar Y nadie nos podrá parar Esto me ha gustado desde morro Bufando como toro casi siempre Me mira solo Solo caminando flaco y ya sabes cómo ando Desvelado Cuando empiezo ya no paro Me miro raro pero al trabajo No le saco responsable De este chamaco ah, yeah, yeah. Caminando Flaco con ojeras y ya sabes cómo ando desvelado Cuando empiezo ya no paro Me miro raro pero Al trabajo no le saco responsable de este chamaco, soy un vato loco. Soñé que me ahorcaba mientras mis venas cortadas. Ah, perros, una